Un placer estar nuevamente acá viéndolos a todos después de casi ya dos años que no hacíamos un encuentro presencial. También les cuento que es el primer encuentro presencial que hacemos grande acá en la Cámara de Comercio. Eh, la Cámara de Comercio de Almeida del Quindío agradece a todos los empresarios del sector inmobiliario que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual en la séptima versión del Campus Inmobiliario, Congreso Empresarial que ha permitido el intercambio de experiencias y conocimientos entre los empresarios del sector. Este es un evento que durante seis años ha reunido expertos en el sector inmobiliario a nivel nacional e internacional y hoy doy la bienvenida a nuestros ponentes, quienes estarán con ustedes compartiendo su conocimiento y experiencia. El doctor Martín Monson, el doctor Leonardo Carmona y el doctor Andrés Almonacet, bienvenidos. Agradecemos la participación de nuestro aliado Finca Raíz, resaltando la labor del doctor Camilo Reina, quien siempre nos ha acompañado en este evento tan importante para el sector de bienes raíces. Para lograr que este congreso empresarial se lleve a cabo de acuerdo a los tiempos de la agenda programada, se ha destinado un espacio de cinco minutos al final de cada intervención para sus preguntas. Bienvenidos a todos. Doy paso al doctor Leonardo Carmona García, abogado consultor inmobiliario, youtuber legal en el canal Derecho Inmobiliario, especialista en Derecho Comercial y en Derecho Administrativo, capacitador sobre temas relacionados con contratos de arrendamiento, de mandato, compra-venta, corretaje y seguro de arrendamiento. Agradecemos su acompañamiento el día de hoy en nuestro evento. A continuación doy paso a su intervención con la ponencia ¿Por qué a los propietarios no les gustan las inmobiliarias? Así me conviene el outfit. ¿Sí? Eh, muy buenos días. Muchas gracias a, a, a Finca Raíz, a la Cámara de Comercio de Armenia. ¿Cómo, cómo lo giro? Con este. Ah, ya. Bueno, mi nombre es Leonardo Carmona García. Yo soy youtuber, que es la virtud que hoy por hoy me caracteriza. Y les agradezco que me sigan a través de eh, Derecho Inmobiliario en mi canal de YouTube, a través de Instagram, leonardo.carmona.garcia. Y si me quieren ver bailar salsa, ayer estuve en Unicentro con Karen, estuve bailando salsa en el hashtag Campus Inmobiliario en Instagram. Y también me tomé unas fotos en el pesebre de Unicentro. Bueno, ¿por qué a los propietarios no les gustan las inmobiliarias?, Ese nombre, o el título de esta charla, pues es un poquito como brusco, pero pues me tocó que colocar un subtítulo, y es que yo quiero a las inmobiliarias. A mí me encantan las inmobiliarias, he trabajado con las inmobiliarias desde hace muchísimos años, y la verdad es que me siento muy cómodo, creo que las inmobiliarias se necesitan. Pero hay que explicar el por qué los propietarios no quieren las inmobiliarias. Resulta que en el año 2013... Yo me encuentro con una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo en el que mencionaba que Colombia es el país donde más se alquilaban inmuebles en América Latina y el Caribe. Las principales ciudades en donde se alquila son Bogotá, Santo Domingo, Cali, Medellín y Quito. Es decir, que yo vivo, yo soy caleño, yo vivo en la tercera ciudad de América Latina y el Caribe donde más se alquilan inmuebles. Por lo tanto, es en una ciudad tan movida por arrendamientos en donde más se puede aprender de arrendamientos, y yo tuve la fortuna de vivir allí, porque yo creo que en las mayores cosas buenas de la vida le pasan a uno como por fortuna. Y estando en Cali, pues aprendí mucho de contratos de arrendamiento, Resulta que la mitad de, más o menos, palabras más palabras menos, la mitad de los colombianos vivimos en arrendamiento. Y entonces yo dije, no, fue madre, aquí hay una mina de oro, estamos sentados en la plata. Colombia es el país con mayor cantidad de arrendamientos. Como les decía, el promedio en América Latina de la gente que vive en arrendamientos es el 22%, bueno, eso no se lo había dicho, el 22% y Colombia alquilan el 40 y el 45%. O sea, para mí esto es un machete, el arrendamiento es un machete. Resulta que después, en el año 2017, me encontré con un informe de Finca de Fede Lonjas, en el que señalaba que el 85% de los arriendos en Colombia se hacen a través del propietario de forma directa. Y entonces yo, pues, yo era hincha de las... soy hincha de las inmobiliarias... Porque creo en el orden, me gusta el orden. Creo que las, las inmobiliarias no existen porque sí, pero la realidad era otra, que el 85% es de los propietarios y solamente el 15% de los arrendamientos están en manos de las inmobiliarias. Son gente que las ayuda, son propietarios que buscan apoyo en las inmobiliarias. Esto para mí fue terrible. A los dos meses empecé yo a transmitir información a través de Facebook, con lo que después derivaría mi canal de YouTube. Dato que es importante porque es a través de mi canal de YouTube por el cual me llega la información de saber por qué a los propietarios le fastidian las inmobiliarias, no me gustan, no me interesa que me ayuden a vender, no me interesa que me ayuden a, a, a, a alquilar, no, me gustan, me gusta hacerlo de forma directa. Pero, como les decía hace un momentico, estamos sentados en una mina de oro. Bueno, a los propietarios no les gusta ni vender ni alquilar. Debería ser al revés, debería ser la formalidad como primera medida. La formalidad siempre va a tener, yo creo que prevalencia en el éxito de cualquier actividad. Sin embargo, pues esa es la realidad que nosotros tenemos. Bueno, la percepción de los, de los propietarios en cuanto a arrendamientos es más, es que las inmobiliarias solamente eh, sirven para cobrar. Ellos donde más me pueden ayudar es a cobrar y pues, si eso es lo único que hacen. Y en compraventas, eh, y en compraventas lo único que hace un corredor, una inmobiliaria, es conseguir... ¿A quién me lo ayude? ¿A quién me lo compre? Nada, no hacen nada más, consiguen a una persona y ya. Eso también es curioso porque precisamente el objeto del corretaje es ayudarle a conseguir a una persona que les compre. Sin embargo, como que se ha desdibujado un poquito el objeto del contrato de corretaje, ¿no? Se ha desdibujado porque la gente como que piensa que lo que importa en un contrato de corretaje es patinarle el pasisalvo, acompañarlo al supermercado mientras que llega la hora de, de llevarlo donde el comprador, sostenerle el perro, cuidarle a los niños, uno se convierte como un esclavo ¿no? en el contrato de corretaje. Pero se quejan y solamente los propietarios dicen, solamente sirven para conseguir a una persona. Supremamente triste. De verdad que me da tristeza también ver como las inmobiliarias en algunos casos mencionan es que los arriendos los arriendos son, no, no dan plata, lo que además da plata son las compraventas, entonces los arriendos son como para los chicles, como para mmm, pagar la nómina, costos fijos, pagar el local. Y a mí eso me entristece mucho, a mí me entristece cuando, me entristece cuando yo llego a una inmobiliaria y escucho eso, la verdad me incomoda ya porque resulta que eso se va trasladando a los funcionarios de las inmobiliarias entonces el funcionario ya sabe que es el de los chicles entonces la atención que le dispensan al propietario quizás no es la más adecuada la, más, eh, eh, la, mejor, la mejor disposición por otro lado también he notado que las inmobiliarias, aquí yo, yo sé que estoy quejándome mucho, pero créanme que esto va a avanzar y va a cambiar la cosa, pero yo tengo que sacudirnos un poquito y ubicarnos. Algunas inmobiliarias no están tan poco preparadas para administrar arrendamientos. No, tienen fallas al momento de administrar arrendamientos. Y yo lo notaba porque yo tengo un programa semanal, los miércoles, en el que... Yo escucho propietarios, inmobiliarias a todo el mundo. Y resulta que las inmobiliarias a veces no saben, o conozco muchas inmobiliarias que no conocen, que pedirle un inmueble, terminar un contrato de arrendamiento con un inquilino, es más que mandarle una carta con tres meses de anticipación. Uno manda una carta, más de tres meses al inquilino el propietario le dice al la inmobiliaria pídale, manda la carta con tres meses el inquilino se iba a los tres meses y no pasaba nada más pero resulta que Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de abogados entonces por cada familia hay un abogado entonces resulta que ya cuando uno manda la carta de terminación le dice el primo al inquilino no, no, no, vos tenés derecho hay que pagar una indemnización tenés derecho, hay que eh, si, no, si, no quieres pagar, si no te quieren pagar indemnización, hay que argumentar una causal y acompañarlo con una póliza. Entonces realmente se convierte en un enredo. La terminación del contrato de arrendamiento es más que terminar más que mandar una carta con tres meses de anticipación. Okay. Entonces las inmobiliarias no sabían esto. Ellos simplemente, las inmobiliarias han quedado con mandar la carta con tres meses. Pero como no lo sabían, llegaba el día de la desocupación, el inquilino no se iba y tenían por aquí a, al otro lado al propietario diciendo necesito mi inmueble si él no se va es culpa suya y la inmobiliaria empieza a patinar empieza a voltear a preocuparse a arrodillarse al inquilino a sacarle excusas al propietario la fricción y ya quedan marcadas para la muerte con ese propietario eso a mí también me ha preocupado demasiado por otro lado en el tema de las compraventas me, das, eh, me da grima, es triste. Cuando llega una inmobiliaria, el corredor, al inmueble, con el propietario por un lado y con el prospecto por otro, la gente no quiere que el propietario y el interesado se pasen números telefónicos. Entonces empezás vos, no, no, no, no, no, no, no se pasen tarjetas. No se pasen tarjetas y yo con unas ganas de entrar al baño ni la berraca, pero si yo me voy lo más probable es que se pasen números telefónicos. Triste, porque lo que están demostrando las inmobiliarias con este miedo es que no conocen lo bonito, práctico, cómodo del contrato de corretaje. Y de hecho ahorita que estaba hablando Martín, yo decía, hombre, es que Finca Raíz es la mejor prueba del contacto de un corredor con un interesado, solamente deberá decirle a Martín Martín, eh, una certificación que yo que esa persona se contactó conmigo a través de ustedes prueba de contacto listo, ya tenemos contrato de corretaje porque hay propietarios que inclusive no no firman contrato de corretaje y no les gusta, pero eso lo haremos de pronto el otro año, ojalá que tengamos más tiempo pero la idea es que no deberían temer por las porque las partes se pasen números. Yo busco que los inmobiliarios, que los que, que, que los que ayudan a comprar, a vender inmuebles, simplemente hagan esto. Don Carlos, propietario, le va a presentar a Doña María. Es la cédula de ella. Eh, hablen ustedes, si me necesitan con el mayor de los gustos, si se quieren reunir, bien puedan me avisa si quieren que lo acompañe por supuesto que estoy a su disposición pero si quieren hablar, hágale y chao pero no con ese miedo de que le van, a, que, que van a, a a pasar números y ya otro, otra de las tristezas que me da a mí es que cuando se juntan dos inmobiliarios dos corredores eh, uno tiene una punta el vendedor, otro tiene otra punta el comprador hay como fricción también entre los dos. Se van a partir la comisión, pero uno trabaja más que el otro. Y entonces yo decía, no, esto es terrible. Ese tipo de cosas en el sector inmobiliario a mí me han generado demasiada tristeza. Y entonces uno dice... Pues de lo que percibo yo con los propietarios es, ¿son las inmobiliarias un mal necesario? O sea, ese 15% de propietarios que sí deciden, en el caso del arrendamiento, alquilar a través de inmobiliarias, o sea, ¿están es porque les toca? Yo digo no, para mí no. Para mí las inmobiliarias son absolutamente necesarias. ¿Que los propietarios puedan administrar el inmueble cuando corresponda? Sí, hay unos que son muy acuciosos, que se preparan, que estudian, que tienen un acompañamiento jurídico, pero no considero que los propietarios estén habilitados para ir más allá de pronto de copiar y pegar nombres y cédulas en un formato. Porque es que es como que se ha vendido la idea de que el formato es el que nos va a salvar al final. Y no. En, cu en cuanto a administración de arrendamientos, no un formato no nos va a salvar. La foto que yo tomo al inicio del contrato de arrendamiento nunca es la misma al año a los dos, incluso hasta los dos meses, hasta el mes, no es la misma. Y por eso es que se necesitan las inmobiliarias. Yo no vengo tampoco a decir que todo esté mal, aunque sí. <risa> Hace 50, 60 años vienen haciéndose las cosas de la misma manera. Y parce, como sea, hemos empujado y lo hemos sacado adelante, pero yo digo, madre, ¿no, no será como momento de uno llegar y, pucha, como hacer un cambio. O sea, no será que hay algo mejor. no. En esas, Uno a veces ve los psicólogos de, de TikTok y uno dice que si uno, más allá del miedo, ahí como, como que está ese mundo bonito, ¿cierto? Resulta que en el año 2020 llegó la pandemia. Y resulta que con la pandemia se peló el cobre de unos personajes que quisieron quedar mal a las inmobiliarias, que para mí son los culpables de mucho desde que quedaran como un zapato, que son las aseguradoras, afianzadoras y lonjas. No todas, obviamente, yo conozco de pronto, sobre todo... Eh, digamos una dos grandes o tres grandes que uno dice cómo le hicieron la jugada que le hicieron a las inmobiliarias sobre eso en mi canal de YouTube hablé mucho ustedes pueden buscarlo de paso se suscriben por supuesto eh, las aseguradoras les hicieron bajar la renta a, a las inmobiliarias eh, yo no estaba en desacuerdo que negociaran, pero por supuesto que fuera bueno para el inquilino y que fuera bueno para el propietario pero las aseguradoras y pensadores le dijeron baje el valor de la renta como para, para que puedan negociar pero resulta que el inquilino se les iba a los dos meses o al mes y pagaban penalidades si es que pagaban pero con valores reducidos y si caían en mora el valor del, del pago pues era reducido se beneficiaron las aseguradoras por otro lado, mmm, llegó un decreto que facilitó que algunos establecimientos de comercio, que algunos locales comerciales se entregaran. Aunque fueron para algunos esos decretos, todo el mundo aprovechó, todo el mundo entregue, pagó una penalidad y, y las aseguradoras, hágale, eh, termine siniestros, o sea, no paguemos más siniestros, desocupen, yo les recibo de todo y la, los propietarios venga, venga, pero inmobiliaria ¿cómo así? ¿pero por qué? Y, o sea, yo tengo que pagar mi arrendamiento perdón, yo necesito mi arrendamiento la inmobiliaria no sabía qué decir no, es que la aseguradora y entonces empiezan las lonjas o oh, pues, sí, varios abogados de lonjas a decir, es que es fuerza mayor y caso fortuito y yo, fue puta, mano, fuerza mayor y caso fortuito ¿qué tiene que ver? eso lo declara un juez de la república por ahí dentro de dos años pero a mí no me venga a decir una persona que se tiene que ir por fuerza mayor y caso fortuito porque entre otras cosas hay una sentencia que dice que no aplica fuerza mayor y caso fortuito cuando las obligaciones son de género y el dinero es una obligación de género así que caso fortuito y fuerza mayor no existía a los dos meses salió un decreto que dijo eso es inconstitucional así que ese decreto se queda sin efectos, pero ya habían entregado todos los inmuebles. Y yo salí también muy preocupado, preocupado, no triste la verdad, a decir en, mis, en, mi, en, en mi canal, yo había dicho, yo había dicho que eso no podía ser. Pero fue puta, eso lo sabía cualquier abogado de las lonjas. Es que yo no soy... Una lumbrera, eso no sabe cualquiera, pero todos los abogados de las lonjas, pues por lo menos, no son todos, pues no quiero generalizar porque no me quiero que se me vengan encima. Pero sí, y por allí tuve la abogada de la lonja de Medellín decir, usted está engañando a todo el mundo, tal, cual, tal y Pascual, pero eso sí es fuerza mayor y caso fortuito. Yo le digo, no, eso es inconstitucional, eso todo el mundo lo sabe, se están tocando la propiedad privada, eso lo sabía todo el mundo. Entonces, algunos pecamos. No sé cuál es más grave. O por falta de ética con sus, clientes, con, con sus usuarios, que son las inmobiliarias. O pecaron por ignorancia. Entonces no sé quiénes son ese faro, porque para mí las aseguradoras, afianzadoras y lonjas eran ese faro. Yo era hincha, hincha de las, de las aseguradoras, lonjas y afianzadoras. Por lo menos de esas que se pronunciaron de manera equivocada. Pero el tiempo pasa, la memoria... Se nos borra y ya, pero realmente no estamos siendo bien educados con, con la información jurídica que sí facilitaría la ejecución de contratos de arrendamiento y de, compra, de corretaje, por supuesto compraventa. Ese faro que yo tenía se desmoronó. Y me da pesar decirlo, pero yo ya no le creo a las charlas de las aseguradoras, de las afianzadoras y de las lonjas. Ya les voy a explicar otro poco al respecto. Bueno, entonces... Ahí es cuando yo empiezo a pensar... Que son las aseguradoras y afianzadoras un mal necesario. Porque las necesitamos. Así que para las afianzadoras y para las lonjas... Las necesitamos. Pero para mí el cobre cuando las inmobiliarias más lo necesitaban. Las hicieron quedar como un zapato con los propietarios de los inmuebles. Bueno, y toda esta quejadera, ¿como para qué? Pues la idea es que entendiendo que las aseguradoras y las lonjas, pues nos han mantenido con la información jurídica con la cual actualmente nos desde hace 60 años estamos trabajando. Pues esta queja era es para decir, hombre, jue de madre, pues hagamos algo. Puta pellizquémonos O sea, estamos de verdad como como como chivos. ¿Ustedes han escuchado hablar de un señor que llama Diz Fusbury ¿Ustedes han escuchado que levante la mano? ¿Se han escuchado hablar de este tipo? Bueno, su silencio me tranquiliza. Este señor era un estudiante de ingeniería. Y en el año de 1968, el tipo, que también era atleta, se, mmm, fue a las Olimpiadas de México 68. En las Olimpiadas de México 68 se practicaba una modalidad, una disciplina que todavía existe, que es el salto, el salto libre, que es tirarse el que más salte. En ese momento, hasta 1968, la gente saltaba alzando la pierna, acostado, y este berriondo le dio por tirarse de espaldas. Y el salto aumentó 40 centímetros y claro, superó el récord. A partir de 1968, un tipo que dijo, la madre, que tiene que haber otra manera de pegarse un salto, fue este. Y lo superó, lo logró. Todo el mundo, lo, el, las, las, el récord lo manejaban con saltos de forma distinta. Pero este berriondo, que lo hacía mal, que se le burlaban, que le decían, bueno, usted como todo el mundo lo ha saltado así, ¿por qué usted va a intentarlo de la otra manera, pues lo logró. Y es quizás ese es el mensaje que yo también les traigo el día de hoy. O sea, pues madre, ¿no creen que hay algo de lo que ustedes están haciendo que está mal? O sea, ¿no, no habrá algo mejor? Yo sé que caben las dudas porque dicen, no, pero es que la loja me dice que haga esto. Y, y, y las afianzadoras en sus charlas dicen esto, o sea, ¿por qué habría algo mejor? Si sí lo hay. Si sí hay algo mejor en temas de arrendamiento, de compraventas, y nosotros no estamos siendo... ¿Cómo se dice? Arriesgados, no, es que no se trata de ser arriesgado Esto no es algo. No, yo creo que nos tiene que doler mucho para uno moverse a algo. Por ahí. También los psicólogos de Tito dicen que solamente cuando uno está en el fondo es que, que brinca. Yo creo que nosotros estamos siendo muy pasivos y deberíamos ser un poquito como este Berriondo que, que de alguna manera modificó las condiciones y las reglas de juego. No las reglas, modificó la forma de lograr. Eso es lo que yo les pido a ustedes el día de hoy. Todo el mundo eh, quiere profesionalización inmobiliaria, ¿cierto? Bueno, pero antes de eso, yo creo que el cambio debería haber ocurrido hace mucho rato. Estamos retrasadísimos. Y últimamente eso es lo que yo hablo en mi canal de YouTube que los cambios hay que hacerlos pero para hacer un cambio hay que prepararse o sea, no es gratis necesita una educación pero entonces ¿cuál es la educación? yo por ahí he escuchado hablar de profesionalización inmobiliaria ¿cierto? ¿y quién va a hacerla? ¿o quiénes creen ustedes que harían la profesionalización inmobiliaria? es pues, estaría a cargo de ese faro luminoso que, que nos han dictado normas con las que hemos manejado cada, desde hace 50 años. Pero para que ustedes vean que no podemos aceptar la información como se nos viene dando, um, les voy a contar. Como yo era hincha de las lonjas, a mí me invitaron de la lonja de Medellín a dar una charla yo más contento que un enano parce, ir, estar en la lonja de Medellín ¿para qué? pero pues, chévere, bacano yo y aprecio mucho al, a su gerente al doctor Férico, no lo conozco en persona pero veo de verdad que pero su departamento jurídico probablemente no en esta charla yo estaba hablando, la pueden buscar en el canal de la lonja de Medellín esta charla yo leí el contrato de corretaje le estaba diciendo a los corredores inmobiliarios, hermano, aquí hay plata para ganar. Y la forma de trabajar el corretaje es causando la comisión al momento de la promesa de compra-venta. Y en medio de la transmisión empieza un personal, la gente a preguntar, venga, pero es que la lonja nos dice que hasta que no cerremos el negocio escriturado, registrado yo no puedo cobrar mi comisión y empezaron a preguntar y entonces intervienen me dicen, no, no, no doctor, venga lo que usted le está enseñando a ellos como que no es que nosotros le decimos que tienen que esperar hasta el final del proceso de compraventa yo digo, la madre, cómo así pero bueno, ok, yo recompuse porque fue pues, puta, pues, si le están enseñando eso a ellos yo pienso yo he visto corredores inmobiliarios trabajando cuatro o cinco meses... Eh, ...sacando el perro al, al parque, acompañándolos al supermercado... ...cuidándole a los niños... ...casi que se convierten en un esclavo del vendedor... ...y a los cinco o cuatro meses... ...por un problema entre el vendedor y el, y el comprador... No, nos vamos a devolver la plata y usted, chao, que esté muy bien. Yo digo, Jue madre, no. No, no, no, no, no. O sea, ¿cómo juegan con el corredor inmobiliario? ¿Y cómo ese faro o esos faros permiten que ocurra eso con los corredores, que son sus pues, su materia prima, las inmobiliarias? Entonces, yo sí tengo demasiada tristeza con pensar que esa tal profesionalización vaya a estar en manos de las mismas personas que durante 50, 60 años han dictado las normas por las cuales se debe regir el sector inmobiliario. Entonces sí, se requiere preparación, pero por supuesto que sí. Eh, ahorita, pues yo ya quiero como, como volver un poquito ya a la charla, Acordémonos el nombre. ¿Por qué los propietarios no quieren a las inmobiliarias? Bueno, ¿qué dicen los propietarios? Que las inmobiliarias solamente sirven para cobrar. O sea, como si eso fuera lo más de sencillo. Y eh, que la inmobiliaria solo, sigue solo sirve para conseguir el cliente. Administrar un arrendamiento, para mí es para machos. Ni, pero ni siquiera... Manuel Teodoro desde el séptimo día mostrando a esas señoras angustiadas porque sus arrendatarios no pagan, ni siquiera ha logrado persuadir a los propietarios de alquilar inmuebles a través de inmobiliarias, no, siguen alquilando directo, yo en, en, en el 2017 que salió ese informe de Fede Long hasta la fecha, yo te aseguro que no habrá cambiado mucho el panorama bueno, entonces si es un arrendamiento los, propiet los propietarios piensan que solamente es firmar un contrato de arrendamiento y ya pero durante la ejecución del contrato de arrendamiento esta es la ejecución de un contrato de arrendamiento normal esto es lo que yo me enfrento todos los días los propietarios piensan que es así los propietarios no tienen una imagen de los riesgos que van más allá del no pago del arrendamiento de la extinción de dominio de los daños al interior de las modificaciones contractuales que se van generando a través pues, de, la, de, de, de la ejecución del contrato lidiar con el vecino que fuma marihuana y el inquilino tiene un niño recién nacido y entonces le mandan la carta a la inmobiliaria y empieza la inmobiliaria a voltear el, el propietario no sabe de toda esa cantidad de cosas que le hacen perder tiempo a uno ni saben cómo resolverla es la inmobiliaria la que debe saber todo eso porque la inmobiliaria tiene que sacar pecho y decir venga que yo le ayudo con todo eso pero las inmobiliarias a veces no siquiera sabemos qué hacer ni siquiera sabemos qué hacer porque la forma en como las inmobiliarias administran el arrendamiento si fuera basada por la información que recibimos de lonjas y de aseguradoras y los formatos que sugieren, prácticamente es cobrar y ya. El formato sugiere simplemente cosas que le faciliten el recobro a las aseguradoras. Las aseguradoras le dan participación a las lonjas, o sea, son afiliados y todo el cuento pero en los contratos de arrendamiento se les ha cerrado a las inmobiliarias la facultad de, de controlar muchas de estas cosas y nosotros no sabemos cómo controlar todo lo resolvemos, todo problema lo mandamos para la compañía aseguradora cuando caigan en mora, no le reciban el canon de arrendamiento al inquilino y ya lidiar con qué hacer cuando el inquilino dice, oiga, es que hay un daño en el piso superior de la propia horizontal. Y en la inmobiliaria, propietario y voltee y administración y una cantidad de cosas, el propietario le tocaría hacer eso. Pero el propietario no lo sabe. La inmobiliaria debería saber qué hacer. Y la inmobiliaria se angustia. Cuando lo único que le tiene que decir al inquilino, oiga inquilino, el artículo 1998 del Código Civil dice que es usted el que tiene que buscar la reparación del daño. Yo le puedo ayudar y lo oriento. Pero es usted. Y el inclino cuando yo le mando la carta explicándole que es el artículo 1998 a que no adivinan qué hace. Ah, bueno, entonces yo me voy para una inspección de policía, le digo al inspector de policía, propietario de policía, el propietario del piso de arriba, ah, ya, lojito, pim, pim, pim, soluciona el problema. Rapidito. Pero la inmobiliaria no saben hacer eso. ¿Pero por qué no saben? Porque la inmobiliaria la inmobiliaria está para ganar plata, no para resolver problemas jurídicos. Los que deberían ayudar a hacer, resolver problemas jurídicos son esos orientadores, esos faros luminosos, pero no, no lo hacen. Eh, un problema que con el que tienen que lidiar los propietarios, los inmuebles de madera, que tienen madera, el inquilino a los tres años va a entregar el inmueble y las maderas vueltas nada. Y el propietario berraco con la inmobiliaria, pues mire, el inmueble como está. Y entonces, no, eso es uso y el inmueble. La madre que no, el inquilino tenía que hacer los tratamientos, control de plagas, sellamientos, todo, porque la ley dice eso. Ah, pero es que la única ley que tenemos es la ley 820 pues sí, la ley 820 tiene un artículo que dice y todas las demás responsabilidades del código civil y aquí se abren estas posibilidades pero cuando uno va a una capacitación de las aseguradoras o afianzadoras le dicen eso es uso y goce legítimo, repara el propietario entonces el propietario dice no o sea, lo administro yo me queda más fácil a mí. Bueno, eh, y otras que yo me pudiera quedar aquí mencionándoles, pero quiero también realmente pues, darles paso, ahorita en un momentico, a sus preguntas. Porque a mí me gusta interactuar. Entonces, hablando de las reparaciones, no aceptemos lo que nos digan las compañías aseguradoras. A mí, a mí me parece que nos están haciendo desdichados. Nos están frenando. Eh, Ustedes, un inquilino se tapó la cañería. Y la inmobiliaria, mismo la niña de la inmobiliaria, llama al propietario: propietario, por favor, la cañería, todo el cuento, tal. El código civil dice que las cañerías son del inquilino. Punto. Punto. No hay que alargar el chico. Son del inquilino. Habrán unas variaciones, por ejemplo, si el, si el inmueble está recién entregado, pueda que sí. Pero, en forma general, las cañerías son del inquilino. Las goteras, en la mayoría de los casos en viviendas, son del inquilino. Los desbordamientos de las canales, responsabilidades del inquilino. La pintura del inmueble, responsabilidad del inquilino, todo esto lo dice la ley. Pero no, manica, la pintura no dice la aseguradora. No, la pintura es un soy gozo del inmueble. Y yo no le. Y todo lo que ustedes ya saben que dicen las compañías aseguradoras. Otro inconveniente es que los propietarios sienten desconfianza porque no le entregan una copia del barraco contrato de arrendamiento las inmobiliarias como que les da miedo entregar una copia del contrato de arrendamiento hay varias razones unas jurídicas y otras no, realmente son jurídicas no, yo no le puedo dar eso porque la política de tratamiento de datos no, nada, mientras que el propietario no le venda mariquel o no le venda Angway, no hay ningún problema, habrán otras eh, otra excusa jurídica que es la relatividad de los contratos que solamente eh, involucran a dos partes, pero resulta que jurisprudencialmente hay un tercero interesado y cabe en esa relación. Entreguen la copia de los, de los contratos de arrendamiento a, a, los, a los propietarios, pero se me llevan el cliente, se quieren quedar con el inquilino, pues yo no conozco un propietario que no se quiera quedar con el inquilino, por Dios santo, todos se quieren quedar con el inquilino, pero eso no lo va a cambiar las cosas si entregan o no una copia del contrato de arrendamiento. Lo que cambian las cosas es, en el tema de reparaciones, entender que uno no es un lleva y trae. Las reparaciones, en temas de reparaciones, que es digamos la queja más grande, uno es como un puente, ¿no? la inmobiliaria es como un puente en el que el inquilino pide... Mire la foto, dice el inquilino en un video. Eh, mire cómo cae el agua. Profusamente cae el agua. Y entonces me llaman y yo digo: por, eh, inquilino, por ahí. Preguntan al inquilino si por ahí pasa la canal. ¿Por ahí pasa la canal? Sí, por ahí pasa la canal. ¿Hace cuánto estaba viviendo allí en el inmueble? Dos años. ¿Usted ha limpiado la canal? No. No jodas. Eso pasó porque así como tú limpias el sifón del patio hay que limpiar la canal. Entonces, ahorita, no solamente te quedaste con todos tus muebles dañados, sino que la pared, el repello que se vino, vos como inquilino tenés que arreglarlo. Pero uno no le cae encima al inquilino de forma brusca, ¿no? al inquilino también hay que educarlo. Y a mí me encanta educar a los arrendatarios, que entendamos las responsabilidades. Por eso yo creo que, eh, al final... La educación no solamente es para, la, para los arrendadores, son para los arrendatarios. Desligarnos entonces de lo que, de las viejas prácticas, pegar un salto como lo hizo Fodbury, aprender nuevas cosas y educar a sus, a los inquilinos. Un inquilino educado no te, no te molesta. Ahora, eh, en cuanto al contrato de corretaje, mostrar resultados. Las inmobiliarias a veces como que se duermen y solamente buscan al propietario cuando ya tienen como una persona más concreta. No, yo creo que nos falta un poquito más educarnos en eso. Eh, mejorar nuestros contratos de corretaje, entenderlos principalmente. Los contratos de corretaje eh, solamente... El contrato de corretaje es este. A diferencia del arrendamiento, el contrato de corretaje es este. Conseguir a una persona para que firme un negocio con un propietario. Eso es todo el contrato de corretaje. Pero en la manera en cómo se trabaja, el contrato de corretaje es este. Vaya a Catastro, venga aquí, hay una reunión, muestra acá, vaya a Registro, la notaría, vuelva acá... Eh, reuniones, una cantidad de cosas impresionantes que por supuesto pueden ser servicio y sería un factor diferenciador, pero no es el determinante para que ya nos, se nos cause la comisión y nosotros tengamos el derecho de recibirlo. Este es el contrato de corretaje. Pero pues ya les expliqué, la forma en que no, como nosotros tenemos grabado el contrato de corretaje es una forma que no corresponde a la, a la realidad legal que nos tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, realmente es más fácil de lo que se cree bueno mmm, vamos a ver entonces necesitamos educación pues no sé si sea cuestión de educación eh o esa educación como educación formal o a nivel de, de ¿cómo se dice? De, de diplomados o de esa tal profesionalización inmobiliaria que todo el mundo hace lobby y todo eso. Yo creo que más bien la educación es mmm, como acompañarnos entre todos, el compartir experiencias. Yo no quiero jactarme que pronto eso a través de mi canal o que yo soy un faro que estoy tumbando a otro no, pero es que lo mejor para que aprendamos algo es inquietarnos ¿cierto? si ustedes aquí van a hacer algo después de esta charla yo no soy ave de malagüero ni tampoco quiero ser apocalíptico no pero, pero si seguimos así esto va a ser cada día más aburridor por eso es que la gente dice, no, pues, es que con la inmobiliaria es muy fregado, no duermen, se levantan a la madrugada pensando en el problema, cuando todo es más fácil. Pero ¿quiénes son los únicos que se benefician en la forma en como jurídicamente se trabajan las cosas? Ya lo dijimos. Hay que inquietarnos, hay que inquietarnos permanentemente, eh, hay que tener voluntad, cuestionarnos, ¿será que no hay una manera distinta de hacer las cosas?, yo les digo, chicos, que hay maneras mejores de abordar, de administrar los arrendamientos. Hay formas más prácticas de obtener comisiones sin tanta angustia. A veces nos toca que rogarle a los propietarios cuando nos dicen, usted como que solamente contactó a, un, a una persona y ya, eso es muy fácil. Digo, Puta, pero es que sí, eso es el objeto del contrato de corretaje, no más hermano, si quiere le doy del 3%, le doy un 1,5%. ¿Y qué hace el corredor? Bueno, hágale pues, porque toca. Entonces la idea es esta, chicos, que estamos sentados sobre minas de oro, pero necesitamos inquietarnos más. Esta es, este es el, mi, mi Instagram, les agradezco que me sigan, para que me vean bailar salsa, que bailé ayer en Unicentro. Por favor, todas las fotos que ustedes se tomen en este evento, para que nos conozcamos más. Las montan en Instagram y le, o en Facebook y etiquetamos con Campus Inmobiliario. Etiquetamos a Finca Raíz y a la Cámara de Comercio de Armenia. En este momento yo ya quedo a su disposición para sus preguntas. Nos queda cuánto todavía como 20 minuticos. De verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. Hola. ¿Quién eh, tiene alguna pregunta? Bueno, hay varias. ¿Tú me ayudas, por favor? ¿Quién, ¿Quién va a empezar con la pregunta? Dale, bienvenida. Hola. Eh, mi nombre es Paola Castrellón, eh, vengo de Pereira. Eh, hablando del tema de las reparaciones, eh, digamos que eso este es como uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos nosotros las inmobiliarias. Mm, muchas veces no se tiene muy claro la reparación realmente le toca al inquilino o al propietario eh, por el tiempo, por el tipo de material, por decir una persona lleva 10 años en un inmueble y el material de la madera no era tan bueno, y ya se está deteriorando y el propietario dice que toca arreglarlo y el inquilino dice que es por el tiempo eso es como algo que tengo como que me confunde mucho a pesar de que llevo 15 años haciendo lo mismo eh, pero todavía me genera muchas dudas no sé ahí... Hay... Vale Paula, ¿de qué inmobiliaria? Inmobiliaria Clarín es Mejía. Un abrazo para doña Clara, donde esté. <risa> eh, las reparaciones no es algo simple, no hay una indexación, un catálogo de cuál le toca al inquilino, cuál le toca al propietario. No, no, no es así. Ojalá fuera así de simple. Pues gracias, a Dios, gracias a Dios, a que están enredados, es que yo estoy aquí parado. Eh, para ver una reparación, para hablar de reparaciones, hay que ser muy concreto y no verlo en abstracto. Si tú me dices, Leonardo, yo entregué el inmueble con un aire acondicionado, el inquilino lleva año y medio en el inmueble y el aire acondicionado se dañó. Entonces, lo primero es saber cuánto tiempo tiene el inquilino de estar usando el, el, el, el inmueble. Lo segundo es determinar las condiciones en que se entregó el in, eh, en el inventario. Se entregó bueno. Entonces, tenemos una referencia, el, el, el aire se entregó bueno. Hay año y medio y el inquilino está diciendo, me cambian el aire acondicionado porque ustedes me entregaron el inmueble con aire acondicionado. Y yo le digo, sí señor, un momentico, hazme un favor, mándame el soporte del mantenimiento que le has hecho al aire acondicionado durante los últimos 18 meses. Soporte, mantenimiento. Ah, no le has hecho mantenimiento, te toca pagarlo a vos. Probablemente no reponerá nuevo, claro que sí, hay que mirar a ver, pero la reparación de ese aire acondicionado, en esas condiciones le tocaría al arrendatario, porque es que el arrendatario tiene deberes de conservación y de mantenimiento en el inmueble, y esos deberes de conservación y mantenimiento han estado como alejado del, de, de la esfera del arrendamiento. Eh, el, como se entiende el arrendamiento es, yo entrego un inmueble, o, o sea, yo recibo un inmueble como inquilino, Pago una renta y lo puedo acabar. Más o menos así es la forma en como algunos inquilinos pensamos. Y no, no es así. Los, eh, los, los elementos que componen el, el, el inmueble hay que cuidarlos. Tú me preguntabas, Paula, de la madera. Es que si yo entrego un inmueble con maderas... No, perdón, esto va más atrás. Si tú estás enseñando un inmueble que tiene maderas, el inquilino va todo contento con su novia, yo iría con mi novia... Un abrazo para Karen. Otros irían con la moza, entonces van y las moza le dice: ay, puta mía, tan bonita, qué mano de madera, tan bonito, porque es que los inmuebles con madera son muy bonitos. Yo quiero, yo quiero un inmueble de madera. Entra en un inmueble de madera. El hecho de uno entrar, aceptar un inmueble de madera, está diciéndote, pero tenés que cuidar la madera. O sea, es que la madera no es para desgastarla, es que la madera tiene tratamientos. Pero nosotros por chicanear, no, pues ese inmueble está barato, es de madera, pero está barato, metámonos allí y nos metemos barato al inmueble que tiene mucha madera, pero no sabemos que a la madera hay que tratarla lo mismo pasa con las piscinas, con las puertas eléctricas yo tengo inquilinos que me llaman berracos porque yo no, yo no tengo inmobiliaria sino que yo me meto en sus zapatos, entonces llaman a las, a, a las inmobiliarias vea, se dañó la puerta eléctrica y entonces la inmobiliaria llama al propietario, contratan a Don Tito que es el que va a hacer las reparaciones y Don Tito llega al inmueble, a Don Tito hay que pagarle la ida a la inmobiliaria porque es tiempo de Don Tito, cuando Don Tito ve un Spiderman metido dentro de los rieles y, el, y hay un niño que tiene fanático de Spiderman, entonces los inquilinos solamente son pedir, nosotros tenemos que educar a los arrendatarios, nosotros no lo educamos al, al arrendatario que entra a un inmueble con piscina hay que decirle, hay que hacerle tratamiento hay que hacerle mantenimiento al motor o contrario podemos decir, usted no le haga mantenimiento no le haga tratamiento, eso está incluido dentro del valor del canon y yo como propietario me encargo esa es otra alternativa entonces en temas de mantenimiento chicos, lo importante es que sepamos que no es entregar un inmueble para gastarlo, no, es entregar un inmueble para conservarlo lo que yo les decía de las aseguradoras es que cuando a mí me dicen en, una, en alguna charla, me dicen, oye Leonardo, es que eh, en la aseguradora me dicen que todas las reparaciones son del propietario. Y yo digo, no, pues o sea, qué tristeza. Por eso es que los propietarios no les, no les caen bien las inmobiliarias. Porque claro, el propietario dice, no, pues van a todos los... Uno tiene que estar parado en la mitad del puente. Y parado en la mitad del puente, el inquilino pide la reparación del aire acondicionado lo que normalmente pasa es que Wendy Stephanie, propietario el aire acondicionado se dañó el propietario manda no, venga, hagamos el análisis eso que acabamos de hacer aquí entre nosotros, inclino te toca a ti plum, se lo devuelvo el propietario tranquilo tranquilo entonces pues Paula no hay un rasero delimitado estandarizado eh, por eso digo que cada cosa hay que inquietarnos de la forma en como la venimos haciendo. O sea, por pedacitos, ¿no? Por pedacitos. No nos podemos educar en una charla de, de, de, de, de un día o un seminario de dos meses. Yo, de pronto, no. Yo creo que eso es casi que, Porque todos los días aparece algo diferente en arrendamientos. De pronto en corretaje es más fácil, porque el corretaje es algo de ejecución instantánea. Pero los arrendamientos son de ejecución periódica. Gracias, Paula, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Melissa García, de Palacio de Bienes Raíces. Más que una pregunta, quiero hacer dos aportes antes de la pregunta. Uno, entender que este retenimiento tiene tres actores, como lo has dicho, la Esos dos actores en la realización de cargos. La formalización sí es muy necesaria. La hemos visto, yo llevo cuatro años en este gremio y he visto cada vez más la necesidad de esa formación. La formación no va a decir conocer un paso a paso, sino conocer las dinámicas inmobiliarias. Entendiendo de arriendos. Mi suegra fue una de las líderes inmobiliarias acá en Quindío y fue muy juiciosa con las buenas prácticas inmobiliarias. Y nunca quiso y le corrió mucho los arriendos, precisamente por las responsabilidades y por evitar esas manchas negras en el goodwill de una empresa. Pero hace cuatro años intentamos fortalecernos y es un aprendizaje continuo. Dentro de ese aprendizaje, con Lina, que hace una muy buena líder en este gremio, hemos visto, y otras inmobiliarias, hemos visto la necesidad de lo que tú dices. Las lonjas tienen un esquema, hay un manual inmobiliario muy chévere, pero un esquema que viene hace mucho tiempo, donde esas prácticas vuelven a los mismos resultados. Y hemos intentado hace unos, unos, unos par de meses cómo cambiar eso y siempre es un poco dispendioso porque las, hay muchos actores dentro del mismo negocio. No siempre... Hay unos tres principales, pero siempre hay unos que los acompañan que lo vuelven eh, tedioso. Entonces, como primera parte, entender que esa formalización sí es muy importante y ojalá la, la cámara comercial lo ha intentado hacer, eh, pero no solo informarnos, sino hacerlos, hacerlos cumplir. Para hacer cumplir eso, hay unas, hay unas muy buenas ideas que tiene la cámara que ojalá Lina algún día las comparta prontamente para que todos tengamos en cuenta ¿Qué debemos tener como mínimo para poder ser una buena inmobiliaria? Porque es que lo, tu, tu, tu charla trata de por qué no les gustan las inmobiliarias. A ver, es, desde nosotros estamos haciendo malas prácticas, ¿cómo nos van a buscar? Desde nosotros tenemos desconocimientos y vacíos jurídicos donde nuestro mejor aliado debe ser un jurídico. La Cámara nos ha brindado hace muchos años una asesoría jurídica a través de la doctora Marcela valle que es una de las personas que más actualizadas están en esa parte de derecho urbano, en la parte de inmobiliarias, y las tenemos al acceso constantemente y son pocas las inmobiliarias que llegan a, esa, a ese tipo de, de búsquedas eh, jurídicas que son completamente importantes en cada negociación, porque cada negociación es un mundo diferente no hay nada, como tú lo dices, hay de paralelo, eso es una dinámica que es muy cambiante con cada negociación, con cada arriendo. Entonces, por más de que existan contratos, la ley 820, que exista el código civil, cada contrato, cada negociación es un mundo diferente y siempre debe ir acompañado de un experto. Y nosotros no somos abogados, nosotros somos simplemente unas personas que intentamos hacer negocios. Conectar intereses, pero nosotros no somos abogados y muchas veces nos tomamos esas atribuciones de abogados, y precisamente por eso los errores. Y como segundo aporte, eh, ojalá entre todo lo que tú dices, finalizando, que es esa inquietud y esa voluntad de verdad se haga material, se materialice día a día, no solo buscando a Lina o buscando esos espacios, sino en nuestras empresas, porque hemos visto hicimos una, un ejercicio hace dos meses a través de la cámara con Lina liderando con unas cuantas inmobiliarias y nos dimos cuenta que hay mucha información entre nosotros, esas mesas inmobiliarias son necesarias donde llegamos a aportar y donde nos dimos cuenta que cada una inmobiliaria tiene un fuerte, tiene unas dinámicas positivas que desconocíamos y nos hemos intentado articular así y ha sido muy positivo esos espacios, entonces la formación es súper necesaria. Con, necesaria porque la desinformación que hay en el gremio es muy alta desinformamos a nuestros inquilinos, la competencia tiene que ser una competencia con habilidades y no con los precios y bajar los precios ni bajar nuestros porcentajes de comisión, es con competitividad y con plusvalía y que ese segundo de buscar las mesas en móvil, hacer una mesa inmobiliaria ojalá otra vez ojalá Marisa otra vez. qué pena, que es que me da pena con los demás porque sí. yo vi que me abrieron más preguntas, claro que es importante en Desde tu óptica, de tu cosmovisión ¿cuál es la propuesta para mejorar esas, esas buenas prácticas y formalizarlos en la parte más que toda de arreglos que están complejos? Gracias Maritza, ¿no? Sí. ¿Melisa? Melisa, gracias primero Melisa, la profesionalización inmobiliaria, genial lo que pronto quiero que nos inquietemos es quién va a dar la profesionalización inmobiliaria, o sea ese es como el llamado simplemente para que nos sigamos inquietando si ustedes allá sentadito es juicioso como yo también mantengo estudiando allá en su puesto, yo también lo hago todo el día todos los días si yo desde allá puedo cuestionar al que está aquí parado y decirle vení que yo no te entiendo Leonardo, o sea no jodas esto para mí es como extraño vos estás obligada a exigirme a mí que te explique por qué jurídicamente mostrame en dónde está el artículo o la jurisprudencia porque realmente toca que apoyarnos de jurisprudencia en muchos casos pero yo, yo creo en que lo que podemos hacer es inquietarnos y presionar a las personas que nos dan la información. No crean. Yo no creo en nada. O sea, en nada de lo que me dicen yo no creo. Yo cuestiono. Eh, de pronto, como decía, yo no quiero ser tampoco, o yo no me puedo reputar o abrogar la responsabilidad de ser un faro. No, es que hay autoridades que tienen por su responsabilidad primaria, ser las que nos guíen a todos, a los inquilinos. Yo, por ejemplo, yo veo inquilinos que dicen, no, que por cada mes de, que por cada año de arrendamiento me tiene que dar un mes gratis. Y así llevamos 50 años. O sea, esto es para todo el mundo. ¿Y en dónde están esas personas allá arriba que nos ayudan a explicarle a los inquilinos cómo funciona? Que eso no es así. El cómo. Yo creo que es algo recurrente uno no deja nunca de estudiar, jamás, nosotros simplemente nos llevamos las diapositivas de todas las charlas a las que nos invitan, nunca las volvemos a repasar y ya, después se nos olvida esto es educarnos permanentemente, pero educarnos como los libros, preguntándole a la gente tú decías que la doctora Ballena aquí en la Cámara de Comercio, genial, genial, felicito a la Cámara de Comercio de verdad, y aprovecho para darle las gracias a Lina, a Camilo Reina, muy querido Camilo, por haberme tenido en cuenta, pero la cuestión es inquietarnos. Eh, ya, sí. Listo. Eh, entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Estudiar. Melisa, ¿no? Dijiste. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Caterine Vázquez. Leonardo, te sigo hace mucho rato en redes, en todo. Me pareces un excelente abogado, sobre todo en este tema de derecho inmobiliario. Sin embargo, me dejas un poco en shock con el tema de las reparaciones. Eh, yo te digo, nos partimos de algo muy importante y es ser justos. Cuando hablamos del techo, es algo que me deja un poco inquieta, porque, o sea, cuando yo explico la realidad, yo cómo le voy a decir al inquilino si él ni siquiera se ha subido a tocar el techo, que tienen algo que que reparar. Y perdóname ser como tan... Pero es ...cierto. ¿El Segundo... de sí, micrófono... Hola, no, yo, eso ya te lo entendí. Dale, Esperate, Caterina. Eso por una. La primera. Y segundo, tú hablabas del artículo que lleva a, a, a, esos, a esos derechos y obligaciones del inquilino. ¿Cuál es? Por favor, regálame el artículo exacto. Porque siempre hablamos del 820 del 2003 que beneficia a los arrendatarios, pero ese que obliga al arrendatario, ¿cuál es? Ok. Muy bien, Caterina, muchas gracias. ¿De qué movimiento le Caterina? ¿De qué inmobiliaria? Estampa inmobiliaria. Estanza inmobiliaria. Ah, estanza inmobiliaria. Muy bien. Eh, bueno, mira, Caterine, esa pregunta es interesante y te repito, no hay problema que ustedes cuestionen a la persona que está hablándoles. De hecho, es la única forma en que ustedes aprenden y yo aprendo. Todos aprendemos. Gracias por la forma tan respetuosa en que decís, no, hombre, yo no estoy conforme. Tú dices, Leonardo, es que no me parece justo con el inquilino que nunca se ha subido al techo a moverlo, que él tenga que reparar las lejoteras. Esto no es una, un rasero exacto, pero te voy a decir en qué momento sí le corresponde al inquilino. Si tú, tienes, si tú como inquilino entras a un inmueble que es una casa de un piso, de dos pisos, y solamente lo ocupas tú, tú tienes que que hacer el mantenimiento y conservación del inmueble. El artículo 20, 2030 20, 20, 20, 29, 20, 30 dice que el inquilino es responsable por las tejas que se desencajan, porque no conozco una casa de teja donde no haya una pelea de gatos. Se desencajan. Si la gotera proviene por el desencaje de una teja, le toca la filtración reponerla al inquilino. Simple. Está en el artículo 2029, 2030 del Código Civil. Ahora, ¿por qué yo hablo del Código Civil y no de la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana? Porque es que en la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana la gente dice... ...dígame en dónde... ¿no hay un cafecito por ahí? Hay un vasito por qué vergüenza. En que la, en, en la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana no dice nada distinto a... ...pague el arrendamiento y no más. Esa es la única obligación... Resulta que en el artículo noveno, numeral quinto, creo que está, dice y todas las demás obligaciones contenidas en el Código Civil respecto de reparaciones. Eso remite inmediatamente al Código Civil. ¿Y el Código Civil qué hace? ¡Sus! Abre todo lo que tenga que ver con reparaciones. Entonces, no es que no sea equitativo vuelvo a la primera pregunta, no es que no sea equitativo, es que sencillamente el que entra a un inmueble que tiene inmueble de teja, ya tiene que estar programado para saber que tiene que contratar a don Tito para que ay mi amor Dios le pague. oye ese café aquí en el Quindío es más rico pues porque es gratis el tinto gratis, el guaro gratis, se eh, María. Entonces, no es que se trata de ser inequitativo, es que se trata de que si yo entro a un inmueble con maderas, el inquilino sabe y tiene que estar programado a responder por las maderas. ¿Listo? Entonces, pues, Caterine, no es injusto. Simplemente que uno tiene que considerar, pero por, probablemente por la libertad contractual que nos permite la ley, el propietario dirá, no me toques las maderas, yo me encargo porque ese costo lo tengo metido dentro del canon de arrendamiento y es válido. Eso es a lo que yo voy Y entonces en lo otro eh, ¿Qué fue? Ah, ya me olvidó Ah, ya, el artículo eh, Ya, el numeral de la ley 820 Noveno, mm, numeral quinto Y te remite al código civil que dice vea todas las obligaciones del inquilino ¿Otra pregunta? 820, la ley de arrendamiento Teniendo hermana la ley 820 del año 2003 Eh, hola, eh, buenos días, Leonardo. Eh, hola, no te veo ¿Cómo es tu nombre? Mucho gusto, mi nombre es Alejandro González Yo ¿Ves que soy... Alejo? ¿o no? ¿De qué inmobiliaria? Yo soy de una fianzadora Yo soy de unifianza. Unifianza. Y la verdad sí me he sentido muy atacado No, no tendrás que sentirte así Yo sé que esto es para sacudirnos y para empezar a ver qué le damos a las inmobiliarias. Porque es que tenemos que mejorar. Pero dale, Alejandro. Aquí. No, sí, señor. Sino que, digamos, antes de la pregunta, yo sí quisiera hacer una aclaración. Digamos, se si hace la aclaración de que las aseguradoras o afianzadoras no. Claro, pues las generalidades manejan cierta desinformación, ¿cierto? Entonces, por respeto a varios clientes que tenemos acá en el auditorio. Nosotros como afianzadora tenemos como testigos de que cancelamos las opciones de, Gracias. En, en tiempos de pandemia, de crisis económica y recesión para todos. Adicional a esto, no es que se haya cancelado menos, sino que va ligada la pregunta, ¿cómo lograr sobrevivir a esa pandemia de crisis económica si no era un proceso de conciliaciones, negociaciones, un enlace entre propietario, arrendatario, afianzadora para lograr sobrevivir, ¿cierto? Porque digamos, tenemos que ver que todos dependemos de un patrimonio financiero para sobrevivir de una crisis. Eso es como ligado porque, digamos, sentí que no estaba de acuerdo con el hecho de pagar menos. si sí, digamos, esto iba de un proceso de negociación, que estamos pues, en una recesión plena. Y la otra pregunta, va muy ligado a las reparaciones locativas en donde menciona de que... Las afianzadoras, como no conozco el proceso de las otras, hablo personalmente desde una no existe ese acompañamiento tanto jurídico como de trabajo en esas reparaciones. Entonces, sí quisiera saber como argumentos puntuales de las generalidades porque sí generan un poquito de desinformación y digamos en este ámbito de gremio, pues como afianzadoras siempre buscamos ser un aliado inmobiliario, por eso hacemos parte y estamos dispuestos digamos, a escuchar, retroalimentarnos, nosotros estudiamos al pareo con el arrendador porque nosotros lo que buscamos es un acompañamiento continuo y aprender y mejorar pues para ello, ¿cierto? pero si sí quisiera saber cómo esos puntos, si nosotros no lo hemos realizado de tal manera. Alejandro, Dios te pague por la pregunta. Mira, eh, toda la información que yo les cuento a ustedes, aparte de ser recogida por pues por la experiencia, yo he trabajado en aseguradora, trabajo con inmobiliaria y todo eso, ha sido a través de mi canal de YouTube, todo el mundo se me queja en mi canal de YouTube, ¿cierto? entonces yo encuentro tal aseguradora no me pagó en la pandemia, tal aseguradora y yo le digo, no, no, no, espérate, espérate calmaos, cálmense en un momentico eh, por favor, revisemos yo siempre estuve de acuerdo en que el propietario entendiera las condiciones del inquilino siempre estuve preocupado, porque yo decía yo como propietario, o yo al propietario le tengo que decir que sea inteligente de manera financiera. Un propietario que me apriete al inquilino, era un propietario que se arriesgaba que el inquilino no le cumpliera, me desocupara y después estuviera con el inmueble parqueado seis meses. El propietario iba a perder. El propietario iba a perder si se ponía de gato bravo a no reconocer que tenía que ceder. Yo sé que las, para mí las aseguradoras y afianzadoras son la última línea de defensa. A mí no me gusta llegar hasta las afianzadoras y a las aseguradoras. Yo prefiero solucionar el problema aquí. Y si tú ves en mi canal en esos momentos yo le decía, "No, venga, propietario, te conviene hacer, no es ni tema humanitario, no jodas. O sea, eso no es un tema humanitario, es un tema financiero. Vos tenés que sentarte a negociar con el inquilino, negociarlo ahora, cuando yo empecé a ver las negociaciones de las aseguradoras porque a mí me llegaban las cartas de las inmobiliarias que me decían Leonardo me objetaron la reclamación que porque fuerza mayor y caso fortuito y una cantidad de yo, vení, esto, esto no tiene eh, un soporte jurídico, que a mí que me digan fuerza mayor y caso fortuito no, ah, un gimnasio cerrado fuerza mayor y caso fortuito no, Qué pesar y todo me da mucha tristeza con la gente. Nos cogió con los calzones abajo. Pero una cosa es lo que yo puedo hacer... Eh, ...un acuerdo de pago voluntariamente... ...y otra cosa es simplemente llegar y decirle al, in, a la inmobiliaria... ...vea, tiene que hacer eso porque jurídicamente usted está mal. Si no negocia, está mal. Y a mí me parece que a las inmobiliarias sí las amedrentaron un poco. Al final, pues afortunadamente se superó, pero sitúe sí muchísimos. A ah, mí me han dicho Leonardo, pero es que no todas las no todas las aseguradoras incumplieron, no todas las afianzadoras... Pues solamente me sacan los casos en que no en que no incumplieron, pero sí se de muchísimos casos que incumplieron. Y la, el sustento jurídico es el que yo cuestiono. La forma en cómo le hacían bajar la renta al, al inquilino a la inmobiliaria para después pagar siniestros sobre valores rebajados Hombre, pues no sé. Yo sé que todo lo maneja la parte jurídica, pero a mí me parece que en muchos casos no se manejaron, en muchísimos casos las cosas no se manejaron bien. ¿Quién quedó como un zapato frente al propietario? En la inmobiliaria. Ahí sacrificaron a la inmobiliaria. Yo sé que las aseguradoras empezaron con la pandemia, dijeron, ¡Hue puta, nunca pensamos que iba a llegar este día. Y empezaron a escuchar las trompetas del apocalipsis que bajaban desde el cielo y todo mundo despavorido y no, yo esperaba un faro, yo esperaba un faro de las personas que les he mencionado, no lo vi, vi gente que se escondió, a mi me da pena, y sí por antilarme como irresponsable, pero yo lo que lo que estoy compartiendo es lo que yo veo a través de mi canal que son gente preocupada entonces pues yo creo que en el tema, no, no se trata de en este momento decir, atacar, sino que como que caigamos en cuenta que fue lo que pasó. Ahora, para avanzar a lo del tema de las reparaciones, eso no es fácil, hermano. Alejandro, eso de las reparaciones no es sencillo. Aquí les acabo de contar algo sobre... Uy, por ahí se cayó un maracuyá. Eh, uy, presteme una cucharita. Eh, mira, eh, lo de las reparaciones no es algo... Sácame una cucharita aquí. No es algo sencillo. Es algo... Que es solo con el tiempo que se aprende no es una medida no es algo indexado es algo que se ejercita y por eso lo que mejor podría hacer una afianzadora o las aseguradoras es generar más espacios más espacios eh, permanentes eh, para las inmobiliarias para tocar un solo casito Leonardo eh, las humedades. ¿Cómo manejar las humedades? Es que Leonardo yo tan, tan chicanero, tan tan conchudo. Eh, abogado, vamos a hablar de cómo se reparan las humedades y cuándo le toca eso me da el inquilino y cuándo al propietario. Primer parámetro, el inmueble está en un primer piso? No, ese es un tema aparte. El inmueble está en un segundo piso? Otro tema aparte. El segundo piso en propiedad horizontal, otra forma de verlo. ¿Cuánto tiempo lleva el inquilino en el inmueble? ¿Un mes? ¿Cinco meses? No es lo mismo. Las reparaciones no son fáciles y por eso es que es difícil, digamos, como, como educar en una sola charlita todo. Esto se requiere educación permanente. Yo veo la, la, la, la forma en cómo se inquietan, Entidades como la Cámara de Comercio por facilitar Yo sé que las aseguradoras y las afianzadoras no han sido de pronto las más eh, no, A ver, no quiero cuestionarlas como en su capacidad jurídica No, yo no soy ni más faltaba Pero sí sé que en la mayoría de los casos cuando una persona, me, una inmobiliaria me dice A mí Leonardo, eso no me lo ha enseñado la afianzadora La afianzadora me dice que hay reparación, de eso es del propietario y tenemos a Caterine diciendo, uy Leonardo, es que el techo del inquilino, la madre, a mí me parece que eso es injusto, el inquilino no se ha trepado allá. Pero la, la ley dice que sí, entonces yo creo que hay que estudiar poquito a poco. Para eso abrí mi canal de YouTube, poquito a poco, poquito a poco. Y hay muchas inmobiliarias, así como Jennifer, que me abordaba a Jennifer, ya no la veo a Jennifer, aquí está Jennifer, me decía, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Hay que comprometernos. Otra pregunta. No sé si alcanza el tiempo. Sí. tratar de mediar entre propietarios e inquilinos. En este caso, nosotras las cinco para manejar semejante hecatombe de horrible, Fue una posición muy buena y cuando tú dices que la Corte Constitucional declaró inconstitucional los decretos, eso no es, no es así. Lo que se declaró inconstitucional fue la intervención del gobierno, porque son negocios particulares, y en los negocios particulares no tiene que intervenir él. En. Entonces, eso fue, obviamente, cuando íbamos pasando la negociación pero fue una decisión, pienso yo, desde mi punto de vista y como abogada que soy, que el gobierno tuvo que tomar decisiones porque si no esto hubiera sido más caótico de lo que se presentó. Solo tendríamos que haber estado ahí en el día a día de lo que se vivió en la pandemia para uno poder decir si era o no era y qué debíamos hacer. De alguna manera, eh, las decisiones que se tomaron no fueron improvisadas ni por las amenazadoras ni las aseguradoras. Yo comparto la... Fueron muchas las reuniones, fue mucho el desgaste, fueron muchos los problemas. Con contarte solamente que el primer mes, los primeros los, los repartos fueron de 35 mil millones de pesos de nosotros. El primer mes de la aseguradora fueron de 55 mil millones de pesos. Entonces son cosas que desbordaron cualquier capacidad donde no estábamos preparados. Entonces me da pena pues contigo porque son como comentarios muy a la ligera. Cuando trabajamos fuertemente y solo tú... O sea, no sé si los que estamos aquí vivimos un caos terrible en nuestras inmobiliarias lo que hicimos fue abordar el tema de la mejor manera el gobierno nacional dijo todo el mundo para la casa, entonces todo el mundo se guardó y los locales no se usaron entonces no había una obligación de pagar renta si los locales estaban desocupados, de hecho podían conllevarnos a una obligación penal de ir a obligar a un inquilino a pagar una renta cuando el gobierno estaba diciendo señores desocupen, váganse para su casa y no pueden o sea, esto es tan largo y tan ancho que en este momento no podríamos dejarlo claro, pero sí quisiera como que a ellos también les quede más claridad porque quedamos que las afianzadoras y las aseguradoras son malas. No, fueron decisiones y coapoyados con los mejores abogados del país, buscando cómo sostenernos en la fuerza mayor del caso concreto, porque no era para dejarnos como un zapato, no era para que trabajáramos en equipo mancomunado para poder salir. Los propietarios muchos no entendieron. En el caso particular mío fue mucho el desgaste, pero logramos casi que un 98% que todos los propietarios nos ayudaron. Entonces no ganaron plata las aseguradoras, no ganaron plata las afianzadoras, no ganamos plata nosotros, no ganaron plata los propietarios. Entonces esto fue un caso de fuerza mayor y caso fortuito que afectó a todo el mundo. Entonces quería acomodar claridad en eso. En cuanto a las reparaciones, de verdad, tú dijiste ya lo último que sí, es de analizar. Pero la ley sí habla exactamente de cuáles son las reparaciones y de quién son las obligaciones. ¿Qué es lo que se tiene que analizar en una reparación? La robustez del inmueble, los acabados, el tiempo de uso, cuando el, el señor va y prepara y mira si fue una intervención de una mano de un inquilino, de un hijo, de un hermano de, de cualquier causa, el inmueble. Entonces pienso que, que así tan a la ligera no podemos como dar estos, estas apreciaciones porque así no es una gotera no es del inquilino una cañería no es del inquilino o sea, tomé nota de varias cosas y realmente pues no es, no es posible que lo analicemos así tan a la ligera y como nos decía ayer la compañera es muy difícil y si no somos abogados mucho más difícil manejar tanto el contrato de arrendamiento como las reparaciones y todo lo que ya conlleva. en cuanto a la entrega del contrato de arrendamiento no nos da miedo entregar los contratos de arrendamiento la ley 820 nos obliga a entregar el contrato de COVID, porque si no somos sancionados entonces, eh, creo que, que sí nos falta como. Yo entiendo lo que tú dices en lo que recibes, porque tener un propietario satisfecho es muy difícil. Cuando es un buen inquilino, se lo quieren llevar. Y si es un mal inquilino, no quieren saber nada. Entonces, yo entiendo como lo que tú recibes en el canal, la verdad no lo conozco, no te sigo, Entonces, no sabría decir exactamente cuáles son tus exposiciones, pero sí quisiera que cuando hagas estas aclaraciones o comentes estas cosas pudieras como tener de la mano el comentario o el conocimiento de la otra contraparte, porque sí, de verdad que sí, nos tenemos que capacitar, tenemos que seguir todos los días mirando cómo vamos a cambiar, porque además el cambio, lo que se vino con la pandemia, nos obliga a hacer cambios en todas las inmobiliarias. Entonces, pues eso era lo que quería decir, con todo respeto y muchas gracias. Gracias, Gloria. Ya tragué entero dos veces. Eh, no, no, yo por supuesto… Yo sé que esto saca roncha, pero no es nada a la ligera. Eh, cuando yo me refería, lo último que dijiste fue la entrega del contrato de arrendamiento, que tú estás obligado por ley. En la ley no está obligada la inmobiliaria a entregarle copia del contrato de arrendamiento al propietario. En ninguna parte. En la ley de arrendamiento dice copia al propietario. Yo nunca dije al arrendatario, eso está en la ley. Yo dije la copia al propietario. La charla es... ¿por qué las inmobiliarias, los propietarios no quieren las inmobiliarias? Los propietarios piden una copia y las inmobiliarias le dicen, no, porque usted no es parte. Entonces, eso es lo primero. Segundo, yo sé que esto cae de patada y al hígado. ¿Y sabes qué? No creas que yo, que quería tanto a las aseguradoras, a las afianzadoras y a las lonjas, a mí no me pegó duro lo que yo veía. ¿Sí? Y... Según jurisprudencia, que ahorita si quieres se la muestro, eh, la pueden buscar allí. En internet aparece una jurisprudencia donde señala que la fuerza mayor y caso fortuito solamente aplica para obligaciones eh, como exoneración de responsabilidad cuando hay obligaciones de, especiales, no de género. Y el dinero es una obligación de género. Pero adicionalmente... La fuerza mayor el caso fortuito, en ese artículo del Código de Comercio, habla que tiene que pedirse. Ya lo único que se le tiene que pedir algo es un juez de la República. Es decir, no por el hecho de creer yo que estoy en fuerza mayor y caso fortuito, ya es suficiente decir, no, no puedo pagar, miren a ver qué hacen. No. Entonces, pues ya me imagino, no quiero convertir esto en un debate jurídico, pero pues yo lo tengo allí, ahí tengo la jurisprudencia. En respecto de las goteras, mmm, si sí, él hizo un inmueble de un primer piso y se desencajó las tejas, ahí dice, 20, 30, el Código Civil, 20, 29. El inquilino es el responsable de acomodar las tejas. Si el inquilino no limpió las canales, eso se parte del aseo del inmueble. Limpiar la canal es como limpiar el sifón del patio, pero al inquilino no le gusta treparse a una escalera a recoger las hojas del inmueble que él escogió y hasta el frente de un árbol. Hay veces que en los antejardines hay un árbol inmenso, Esto está cantado que las canales se van a tapar. En ese caso le corresponde al inquilino. Bueno, yo como te digo, yo también soy respetuoso contigo, pero a la ligera no ha sido. Y pues genial que lo inviten a un debate jurídico para... Para poder aclarar todo esto. De mi parte, lo que usted necesite, la información que usted necesite. Y a mí sí me pareció, me tengo que sostener porque, pues, antes de salir yo con esto, créeme, que yo me voy a meter con fuerzas que no puedo controlar. Son 50, 60 años de manejar las cosas de la misma forma. Entonces, no es atrevido porque yo sí tengo un soporte. Eh, pues no, no, no sé qué más responder al respecto. ¿Pero ya hay una, hay algo así como controversial? No, no, no, yo ya lo que ustedes me digan, Lina, yo soy de tu parte. Hola, ¿cómo se Para mí sí es un gustazo conocerte el día de hoy. Te lo digo porque voy a hablar desde el gremio, desde Fede Longas y la Luna Propiedad Real de quien digo que yo represento acá. Te quiero hacer una invitación muy especial, no voy a controvertir porque respeto tu punto de vista y tenemos un grupo de expertos inmobiliarios de la región muy bien liderados por la Cámara de Comercio y por la Luna Propiedad Real. Entonces te quiero hacer una invitación. A que conozcas un poco más allá del plan nacional de formación que está liderando FEDELOMAS. Eso no ha sido de uno de dos años, sino que hace mucho tiempo estamos trabajando en el tema. Muchos de los inmobiliarios acá presentes, asesores e inmobiliarias, han hecho parte de este proceso de formación. Estamos titulando agentes a nivel nacional, coordinadores de ventas y gerentes de negocios inmobiliarios. Entonces, noto con cierto rencor y con cierta molestia, el punto de vista tuyo de los gremios y de las aseguradoras, que no queremos sino darle apoyo, beneficio, respaldo gremial eh, y, y respaldo, respaldo gremial y, y queremos acogerlos, llevarlos a que se lleven a la profesionalización, a que conozcan más del tema y de todas las competencias de un inmobiliario. Un inmobiliario debe ser entender de derecho, entender de temas legales, tributarios, financieros, de muchas cosas. Entonces, cuando habla usted del tema de que quién va a hacer esta profesionalización y que quiénes no son los que nos van a enseñar todo esto, lo invito a que conozca el programa nacional de la Federación Nacional de londres con el tema inmobiliario. Porque es que hace, Dios de pronto, que a mí me molesta, que a mí me molesta porque hemos tratado de trabajarlo agremiar a las personas no es fácil Lina conoce, nosotros de la federación lo conocemos, entonces esa es mi invitación, quiero que conozca un poco más y de los docentes que están dando a nivel nacional este proceso de capacitación, muchas gracias Gracias. ¿cómo es tu nombre? Marta Cecilia Gómez ok Marta, Marta permítame un momento Lina eh, para mí como les dije, no fue fácil eh, llegar a una posición como la que tengo ahora no fue sencillo. Yo trabajo en una aseguradora de donde adoro a mi ex jefe. La quiero en el alma. Sé lo buena que es. Yo quiero a la gente que, que, que en algún momento de mi vida me aportó muchas cosas. No es fácil llegar a la posición de verdad a la que yo estoy ahora. Y yo sé que en un evento como este están gente que obviamente se va a sentir incómoda. Yo, créame... Si usted me invita a cualquier evento en el que yo le pueda mostrar la información que yo también manejo jurídica, con el mayor de los gustos. Pero en el caso de lo que pasó en pandemia, el argumento de fuerza mayor y caso fortuito, ese argumento no, no estuvo bien. y sí, Me parece que, que sí. mejor dicho, eso es un tema legal y jurídico, pero no es temerario... Por el hecho de que lo que yo estoy diciendo ahora no es como lo que se acostumbra a escuchar durante los últimos 60 años y menos ahora, que lo está diciendo esos referentes, marica, yo tengo que creerle a la lonja, yo tengo que creerle a los de arriba, unas inminencias, es que yo era hincha, pero cuando yo empiezo a ver qué pasó, digo no, yo tengo que tomar una posición y es que los que estamos en un canal como de YouTube tenemos que tener una responsabilidad para no convertirnos en esas personas que simplemente vienen a decir bobadas por ganar eh, suscriptores. No, yo tengo que conocer y eso lo que yo digo es porque conozco, porque leo, porque tengo, bueno, ahí tengo lo que me precede académicamente y la dedicación que yo les doy. Entonces, pues con el mayor de los gustos, cuando necesiten. Y nuevamente, muchas gracias. Discúlpeme, mi intención es que nos inquietemos. Muchas gracias. Gracias, Lina. Hola, hola, hola. Bueno, muchísimas gracias eh, a, a Leonardo Carmona por acompañarnos el día de hoy. El espacio del break, pues lo tomamos acá en varias preguntas, entonces la idea es que continuemos. Eh, para finalizar nuestra agenda académica. Oh. <laughs>